A mí la pandemia no me gustó mucho al principio porque me tuve que quedar en cuarentena. ¿vale? Y pues esa experiencia me resultó muy difícil. Aparte de que quería eh, haber estudiado en casa, eh, no podía celebrar mi cumpleaños con los amigos, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero al final no resultó muy duro porque. O sea, fueron solamente uno o dos meses, así que...